¿Qué tal? Yo soy Argus. Y yo soy Paola. ¿Sabes qué se celebra el 20 de noviembre? Nosotros le preguntamos a los ESECHER si esto fue lo que nos respondieron. ¿Saben qué se celebra el 20 de noviembre? ¡Claro! El día de la independencia, ¿no? ¡No! ¡Oh! ¡Es la revolución! de <risa> La independencia de México, ¿no? ¡Ah, no, no, no! Espera, espera, espera. La revolución mexicana. Pues verás, en 1876, Díaz ejerció el poder en México y la economía estaba en su mejor momento. Sin embargo, se desprestigiaba a las clases sociales más bajas. Y en 1908, Díaz tuvo una entrevista con Krilman, el cual habló de que no pretendía reelegirse. Al final, no fue así. Madero, que ya tenía un partido político planeado, estaba frustrado debido a la reelección de Porfirio Díaz. Poco después fue encarcelado y, después de un tiempo, se reconoció la victoria de Porfirio Díaz como presidente de México. Días después, Francisco y Madero es liberado y fue a refugiarse en Estados Unidos, donde escribió el Plan de San Luis. El Plan de San Luis hace un llamado a los mexicanos para el levantamiento de armas y finalmente se da la revolución el 20 de noviembre de 1910. Y en 1911, Francisco y Madero resulta el vencedor, por lo tanto, se proclama el nuevo presidente de México. Sin en cambio... Díaz es exiliado de México y reside en Francia hasta el último día de su muerte. Así que ya lo sabes, el 20 de noviembre no es solo puente, es una marca de lucha.